Bienvenidos a otra entrega más de Top cultivo, mi consultorio canábico. Sara, desde Italia, quiere aprender cómo mantener sus madres, ya que dice que enseguida le enferman y termina perdiéndolas. Bueno, Sara, el mantener plantas madres posiblemente sea una de las tareas más complicadas para un canabicultor. Las plantas, aún bajo condiciones pésimas, siguen creciendo tanto vegetativamente como radicularmente. Queda claro que cuanto mejores son las condiciones de cultivo... ...mayor es el crecimiento, por tanto se trata de ir reduciéndole esas condiciones idóneas... ...pero sin llegar a los límites mínimos de cada parámetro. La temperatura es importante, si podemos mantener siempre entre 15 y 18 grados la sala... ...hará que se frene el crecimiento sin llegar a tener problemas con el frío. La temperatura del suelo y del agua de riego también ralentizan el crecimiento... ...además las bajas temperaturas dificultan la proliferación de plagas. Una maceta pequeña también limitará el crecimiento desmesurado de las plantas madres... ...así como una alimentación con una EC baja no superior a 0,8...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 Y otra entrega más que finaliza de esta sección de tu cultivo. Y ya sabes que si tienes alguna duda, haznosla llegar a infoarroba marihuanatelevisión.tv Salud y buenos humos.